Una persona que te quiere de verdad, no busca alejarse de ti, al contrario, siempre se esfuerza por estar a tu lado y verte sonreír. Recuerda, un sabio dijo una vez, no te fíes de quien dice quererte, fíjate de aquel que lucha por tenerte y amarte. No hay nada malo en que te rindas, más cuando te has dado cuenta que ya es suficiente, que ya no puedes soportar tanta ausencia tantas promesas rotas y tanto desamor. No te sientas mal por irte de ahí donde ya no te quieren, de ahí donde ya no te aprecian. ¿Qué sentido tiene? Realmente si no hay amor, entonces no existe razón alguna para seguir ahí. El amor, el amor es una carrera por ser feliz y no una carrera para ver quién soporta más dolor. Hay personas que ven el amor como una forma de competir y tratar de ver quién aguanta más soledad, más desplantes y más traiciones. Esto no tiene que ser así. Si una persona te ama, te lo demuestra, te lo dice y hace lo posible por estar a tu lado. Hay gente que son como linda poesía que te pintan un mundo de mil colores pero sus acciones están tan lejos de esas palabras bien adornadas que te dicen. Así que no te preocupes por soltar a simples poetas del amor. De nada te sirve andar con uno que dice palabras bonitas, pero sus manos carecen de acciones que respalden sus palabras. No hace falta seguir pensando en alguien que ya te falló. Recuerda, una mente que se mantiene ocupada no es capaz de extrañar a nadie. Ocupa tu mente, deja que la misma busque un lugar. Ya vendrá alguien que de verdad esté dispuesto a jugársela por ti. No temas por quien se marchó, alguien más vendrá a demostrarte que se puede volver a amar, se puede volver a confiar, todo a su tiempo, ni antes ni después. Lo que tenga que llegar, llegará. Alguien ya aparecerá, que te mostrará que se puede amar, que se puede confiar, que se puede querer, que no todo es dolor, traición y desilusión, que allá afuera hay quien anhela estar a tu lado. Créeme, eres el sueño dorado de alguien que anhela conocerte y que aparezcas. Eres la esperanza para alguien que ya perdió sus ganas de amar. Y cuando te conozca, sabrá que aún existe vida, que todavía hay amor, Después del desamor, te juro que será una persona que no solo te tendrá ganas, sino que será una que de verdad te amará sin condiciones ni reservas. Una cosa es tenerle ganas a alguien y otra muy diferente es que la ames de verdad, es que te guste de verdad y es que te importe de verdad. Esa persona realmente se preocupará por ti, será auténtico contigo. No temerá que tú corrijas sus errores, sino que se sentirá agradecido por tus manos, tus manos bondadosas que moldean, que hace que todo gane belleza y resplandor. Ya no será alguien que te ofrezca un amor ténebre o cutre, será uno que te dé amor de mil rosas que llegará a tu puerta, que esperará la primavera para adornar tu vida. No llores más. Lo que es verdadero y auténtico jamás termina. Lo que es auténtico se queda, sigue, es perdurable. Lo que es verdadero no tiene fin. Si tiene fin, es porque no era verdadero. Si tiene fecha de caducidad, es porque no estaba destinado a ser duradero. Créeme que llegará un amor a tu vida que no tema decirle al mundo que te ama. Hay gente tan insegura en esta vida, que son pocos los que se arriesgan. Y esta persona que vendrá a tu vida, será una que se arriesgará por ti, se la jugará por ti y jamás se querrá ir de tu lado. Será alguien que te demostrará con hechos palpables que tú eres especial. Si eres importante para él, te lo demostrará todos los días, no un día sí y un día no. Te convencerá de que su amor es verdadero, tierno y veraz que no solo es de ratitos, que no solo se da en raciones pequeñas, como si se tratara de un cuentagotas. El interés de a ratos de poco sirve, así que este vendrá y te adornará la vida. Te mostrará que el amor existe y que tú eres maravillosa. Te enseñará a amarte más, a aceptarte más todavía. Te sentirás dichosa de ser tú misma, porque esa persona sabrá cómo tocar las fibras de tu corazón hasta el punto de que tus heridas queden cada vez más sanadas. Tus cicatrices le parecerán bellas historias que cuentan tus lágrimas, tus alegrías, tus tristezas y tus melancolías. Si sabes lo que vales, consigue lo que mereces. Así que espera, haz que tu vida valga la pena. No te arrojes al primero que viene, ni te aferres al último que se va. Ya vendrá uno que no acelere el proceso y que entienda tus tiempos. Ya vendrá uno que realmente te aprecie, te ame, te quiera y te estime. Ya vendrá uno que de verdad te acepte con todo lo que tú eres, que no te llene de dudas, sino que te dé la seguridad de que te ama en verdad. Que no trate de cambiarte, sino que te acepte, que te vea perfecta, que sueñe contigo tal y como tú eres, y que aprecie el amor que tú das. Vendrá alguien así. Así que no desesperes ni entregues tu alma a alguien que no lo sabe apreciar, que no sabe cuál es tu valor. No le entregues tu amor a cualquiera. A veces por desesperados terminamos entregándonos a personas que no tienen la menor intención de querernos. Es fácil saber quiénes son, porque regularmente son personas muy ausentes, que nunca están, nunca contestan, dejan en visto, tienen pretextos para todo. Siempre tienen algo más importante, son impuntuales, incumplidos, no pueden sostener sus promesas y no pueden hacerlas cumplir. Son de esas personas que quieren pero no pueden, que aunque parece que en un principio tienen la intención, la verdad es que les hace falta la acción. Así que recuerda, una persona que te quiere de verdad, no busca alejarse de ti.